Yo soy Marcos, tengo 10 años y soy de Villa Elisa. Hola, yo soy Caleb, tengo 19 años, soy de Asunción y soy el coach. Yo soy Abigail, tengo 13 años y soy de Asunción también. Yo soy Emilio, tengo 13 años, soy Fernando de la Mora y soy uno de los capitanes del equipo. Yo soy Luis y tengo 12 años y soy de Gales. La robótica para nosotros es... Principalmente es diversión y diseño, de la mano de mucho pensamiento crítico y un poco de inclusión. Es más divertirnos como equipo y la genial. Para mí la robótica sería entre el arte y la ciencia de crear cosas nuevas con lo que tenemos a mano que puedan cumplir tareas y objetivos. Introduce y fomenta el aprendizaje en niños y niñas desde 4 a 16 años. ¿Cómo? Con la educación STEAM, que sería ingeniería, arte, tecnología y matemáticas. Aparte de construir el robot, planear la programación, pero el proyecto, también tenemos que enfocarnos en incluir todos los valores que la FIERS pide que usemos. Algunos de ellos son como la inclusión, el profesionalismo cordial, el, la coopertición, que sería competir mientras uno coopera con el otro equipo, como una clase de competencia amigable. Aparte de competir con robots programando y, compi y compitiendo contra otros equipos, lo que hace el expert AAA es pedirle a los equipos que desarrollen un proyecto a lo largo de varios meses mientras que programan y construyen su robot. ¿En qué consiste el proyecto? En que, basada en la temática de la temporada, busquen una solución a una problemática y lo presenten al finalizar la temporada. Es sobre la pérdida de contenedores en el mar. Nosotros agarramos un sistema que ya existía, que es el sistema Twitch de vengancia, y lo volvimos automático. Así evitamos más pérdidas de contenedores en el mar y también evitamos la contaminación. El proyecto se trata de, la, de solucionar la pérdida de contenedores específicamente de, de transporte marino. La idea que tuvimos para solucionar el problema es hacer un, el sistema de twistlock, o sea, el sistema de enganche y para colocar en los productos químicos por si puede fallar el sistema de Twilog que es automático el chip el chip de, rast de rastreo la Fisler es un camino es muy largo y a veces es difícil también pero siempre gratificante cuando todo se revive que entre el proyecto el robot y los valores, que son las tres áreas principales de esta competencia. Puede ser complicado para algunos que no tienen experiencia, pero una vez que todo resulta que va tomando forma y sale como realmente esperaba que salga, es algo muy gratificante. Al inicio no es fácil, da miedo mencionar robótica y más si es programación. No, como mi primera vez en robótica fue divertido porque cuando uno inicia, inicia con incertidumbre. Pero a medida que vas conociendo gente, a medida que va pasando el tiempo, vas, vas dándote cuenta que, que es muy fácil todo. Que puedes, con una simple pregunta de hey, ¿me ayudas en algo?, puedes lograr una gran promoción, un gran diseño de robot. Puedes hacer muchas cosas. Y, como te digo, es genial ingresar al mundo de la robótica. Como ingresar al mundo de la robótica es un amplio abanico porque hay muchas opciones, muchos lugares donde puedes ir.